La primera vuelta electoral en Brasil eh, arrojó resultados inesperados para lo que eran las pesquisas, las encuestas. Eh, Lula ganó, pero ganó con una diferencia mucho menor de la que se esperaba a Jair Bolsonaro. Para charlar sobre el tema, para ver el escenario electoral, pero también eh, cómo se fue gestando este, esta hoy, podríamos decir, construcción política que es el bolsonarismo, que pasó de ser alguna sorpresa a ser algo ya instalado, ¿no? Eh, Bolsonaro ha sacado el 43% de los votos en un país gigante Son 51 millones de votantes Para hablar del tema estamos con Lucas Paolo Hola Lucas, él es eh, magíster en filosofía de la Universidad de San Pablo Es docente, también trabaja con, en derechos humanos eh, Hola Lucas Hola Noel, eh, bueno, gusto estar acá para charlarnos un poquito de lo que preguntarnos, yo, yo tengo preguntas sobre lo que pasó ayer Bueno, te tiro yo una primera pregunta eh, fue una sorpresa eh, se esperaba este resultado eh, se esperaba una amplia ventaja de Lula mm. la ventaja fue moderada ¿Cómo, ¿Cómo leíste los resultados de la elección? No, fue completamente inesperado lo que pasó lo, lo que tuvimos eh, fue un se puede decir que fue una victoria del bolsonarismo, por más que Lula tuvo más votos y un número bastante grande de más votos que Bolsonaro eh, y estuvo próximo a las encuestas, lo que, lo que decían las encuestas, lo, cómo, cómo iba a salir Lula, lo que vimos fue un crecimiento muy, muy grande de Bolsonaro, no solo por ese 43%, sino por todos los senadores que, que eligió ayer, que sorprendió mucho, mucho a todos nosotros, y los gobernadores eh, de, la, de las provincias. Entonces, eh, fue una cosa un poco... Estamos intentando comprender todavía lo que pasó, eh, porque las encuestas no daban en ninguna parte. Por ejemplo, ponerle el río de Janeiro, eh, el caucho Claudio Castro obtuvo la victoria en primer turno en la primera vuelta sin lo que nadie esperaba, como 10 o 12 puntos a más de lo que prevían las encuestas y acá en São Paulo también Esos son. el candidato bolsonarista estuvo a, a frente del de, de Lula, entonces muy raro. Esos son ambos son candidatos bolsonaristas. Eh, el, que, el que ganó en, en Río, Caucho Castro, sí, es un bolsonarista, y acá Tarcísio es un bolsonarista también, que estaba en, en el segundo lugar de, la, de las encuestas, Adage, eh, el candidato de Lula, iba a la delantera y por mucho, y, y fue pasado como fue sobrepasado y, y salió casi 10 puntos de diferencia de lo que estaban las encuestas, así, como... Es muy, muy, muy raro lo que pasó. Eh, cuando ustedes sacaron el libro con Bruno eh, la best Bolsonaro, la bestia pop, que se publicó acá en Buenos Aires en, por medio de Red Editorial, recuerdo que, que analizaban que había una lectura desde el, desde el progresismo muy simplista sobre Bolsonaro. Eh, de vuelta a este triunfalismo que arrojaba, por ejemplo, a una edad ganador que pierde por 10 puntos, Está hablando de una mala lectura ¿no? de, del progresismo desde de este momento de, de Brasil. Creo que sí, creo que eh, yo, yo estoy intentando volver, tener un tempito para volver a las cosas que ahí escribimos, y charlar con la gente que, con la cual es, estamos siempre pensando lo que pasa. ¿no? Eh, estaba con mi compañera y como nosotros estábamos charlando justamente eso, como... Hay una conciencia esclarecida o supuestamente aclarada, eh, de, de iluminada de la izquierda o del progresismo y se equivoca nuevamente en, la, en lo que prevía. pero me parece que es con un, una, una vuelta más que, que Bruno y yo apuntábamos en el libro, y, pero se comproba ahora que en aquel momento de 2018 había pasado algo por el subterráneo que nadie de la izquierda, nadie pudo ver con, con, con la verdadera dimensión lo que estaba pasando. Pero ahora, lo que es más raro todavía, es como las encuestas eh, todas se equivocaron. Entonces, eh, si no vamos a, a lo que Bolsonaro está diciendo hoy mismo, de que las encuestas están... Eh, mienten que, que, que no son no son verdaderas son manipulaciones si no pensamos si no si no están si no nos ponemos de acuerdo con eso y yo no me pongo de acuerdo con eso tenemos que pensar también por qué los datos eh, tuvieran una no no no no captaron la realidad eh, ¿qué, qué pasó que que fue más allá de la encuesta? Yo creo que sería esa la pregunta. Como, ¿Qué ha pasado que, que las encuestas no, no estaban capitando en, en lo que buscaban? Uh -huh. eh, recuerdo que una, en otra charla, charla que tuvimos con Esther Solano, vos, eh, ustedes hablaban de un bolsonarismo popular. O sea, hubo votantes de sectores populares, obviamente, que en su momento votaron por Lula, votaron por Dilma, y ahora están votando por Bolsonaro. ¿Qué es lo que está pasando que, que ocurre esto? ¿No? Sí, creo, creo que por eso incluso el, el, el libro lleva un título que, que, que nos pone vanidosos porque es un título es un propuesto por, por Ariel, pero va muy bien, La bestia pop, ¿no? Que es esa, ese personaje que, que, que es responsable por la muerte de tanta gente en Brasil que hizo atrocidades, como en 2018, uno podría decir, no, no le conocen, no, no, nada, el tipo hace apología del torturadores hace todo eso, pero nada, no, no le conocen, no, no, no llevan en serio, no toman en serio lo que dice y por eso le votan. Ahora me parece que es distinto, como tuvimos cuatro años de él como presidente, y le conocen, saben lo que hace y, y lo valoran por eso, por eso es, es eh, hay un bolsonarismo popular, que justamente ese bolsonarismo de, que, que, de, de masas y, y de masas, yo, yo lo que consigo ver es como identificado con una, con una clase media eh, de, todas las, de todas las esferas, pero eso es lo que dicen las encuestas también. Estoy como un poco mareado porque lo que tenía de datos para, para interpretar la realidad, la verdad es que no, no, no interpretamos con base solo en lo que vemos, sino las encuestas son muy, muy útiles para tener datos. Y los datos decían como necesitamos tener más datos concretos. Como Bolsonaro tenía, perdía mucho en las clases más bajas, la las clases que tenía menos plata, recibían menos. Pero no sé si fue eso que pasó. Cómo creció... 6 o 7 puntos de lo que decían en las encuestas, esos 7 puntos tienen que haber venido de alguna parte. ¿Y qué parte fue esa? No sé. Eh, hay una pregunta ahí. Eh, ¿Hubo un triunfalismo desmedido en la campaña de Lula? ¿Hubo un... una... Ciertos, o sea, ¿sigue vivió el, el antipetismo y el antilulismo que, que, que forjó el voto del 2018 o no? Eh, yo, yo no sé, esa es una pregunta difícil. Porque sobre el triunfalismo, lo que yo diría es que eh, no hubo, hubo, hubo un poco, creo que una confianza que lo que más se podría decir es una confianza desmesurada pero nuevamente me parece que no capta el fenómeno porque eh, perdimos en muchas partes como en muchos en muchos gobernadores eh, en senadores y eh, muchas partes perdimos entonces eh, no era solo que no estaba muy estaban mucho confiantes estaba como pensando en la victoria sino que fue una derrota gigantesca en muchas partes con, con los senadores como acá en São Paulo te doy un ejemplo el candidato de Lula en São Paulo eh, tenía 45% en las encuestas en la última encuesta de sábado un día antes de la elección tenía 45% de intenciones de votos según las, las encuestas fue sobrepasado por el candidato de bolsonaro que terminó con 49 y el que tenía 45 marcio Franza, terminó con 35 o sea un cayó eh, 10% y otro se sobrepasó como un, un 14% eso eh, yo no sé cómo de dónde de dónde buscar información para interpretar cómo eso pasa nosotros estamos hablando como algo como un millón, dos millones de votos. ¿Cómo dos millones de votos no aparecieron en las estadísticas? Evidentemente, la herramienta de la encuesta está seriamente cuestionada, ¿no? Sí, porque por la abstención, por la, la gente que no va a votar, no se explica. No, no, no, no, no se puede explicar una diferencia tan grande. En otro lugar, un senador ganó. La diferencia en la encuesta, eh, las encuestas dio... Eh, algo como 25%, no son 2% que es el margen que, que las encuestas dicen que hay, es un 25%, es ¿eh? mucha, mucha cosa. Y, y me preguntabas, hablabas del triunfalismo y del de, antipetismo. De otra parte que me... Ah, del antipetismo. Sí, eso, eso me parece que es un punto que tenemos que, que renovar. Eso a Daj, el candidato al gobierno de San Pablo, eh, a provincia de San Pablo... Eh, habló de eso ayer, y me parece que sí ahí hay algo para observar, porque me parece que acá decimos mucho del voto útil, que es el voto como que uno toma en el último momento para el voto pragmático, como se dice, ¿no? Y, y parece que el voto pragmático se debe en la parte de la derecha, en muchas partes. yo no A, a mí no me parece que solo esto explica, pero me parece que una de las cosas que se puede ver es que en, por WhatsApp, en las corrientes subterráneas, en las iglesias evangélicas, mucho se pasó que muchos electores conservadores eh, eligieron hacer un voto útil. Creo que eso es una cosa que podemos constatar. Y el voto útil solo se explica por el antipetismo. Uh -huh. No es un voto útil por amor a Bolsonaro. No me parece que es eso. Es como... Eh, no quiero el Lula, que es ladrón, que, que es un farsante. Es, un es, es como algo me parece que ese voto pragmático lleva eh, eh, una recuperación del fenómeno antepetista que a nosotros parecía que estaba un poco más, más muerto, más, no, no tan en el centro de la cosa. También, eh, o sea, el PT, la campaña de Lula, no cambió figu figuritas, ¿no? O sea, se repite Haddad, Lula, Dilma. Y Hoffman, eh, como que siguen siendo los mismos que en 2018 para ir a una victoria es como, un, no hubo una revisión digo, me, es una pregunta ¿no? eh, Sí, eh, eh, verdad es verdad que eh, las figuras de la, las, no sé si se dice mayoritarias de la, las elecciones más, con, con más ¿Sí? votos eh, siguieron siendo las, las mismas pero la izquierda fue, hasta, fue, fue bien, creció un poco en el, en el Congreso y con otras figuras. Eso sí es diferente. Eh, y son figuras que crecieron mucho en esos cuatro años como li, eh, liderazgo de las redes sociales. Eso es una otra cosa que, que, es, que se puede constatar. Eh, que lideranzas más antiguas de, del PT, de PSOL, de PCDV, de, de partidos de izquierda. Y de centro izquierda eh, no se eligieron. Y entonces a, tuvimos una renovación en la izquierda, en el Congreso, pero la, las lideranzas en la, las mayoritarias no, no, no tuvimos. Eso, eso tiene razón. Pero en la derecha tam, tampoco. En la derecha eh, tuvimos una, una votación eh, tremenda. El partido de Bolsonaro hizo 99 diputados. Eh, no se vio algo así desde el final de la dictadura y un PFL y un partido de derecha muy, muy, muy loco pero hizo 99 diputados y los que tuvieron más votos eh, son las figuras extremadamente identificadas con el bolsonarismo entonces, como también se puede decir que en la derecha no hubo renovaciones Hubo, hubo. Las figuras bolsonaristas ganaron más fuerza de lo que tenían antes. Eh, Lucas Von, con este escenario que estamos dibujando acá un poco, ¿cómo se ve la segunda vuelta? ¿Qué posibilidades.? Eh, o sea, si el, el voto de Ciro Gómez de, y de Simón Betet pasaría directamente a Lula. ¿Cómo, cómo analizas eso? Bueno, por, por las declaraciones de ellos. Eh, Simone Tebet dijo que va a posicionarse, que tiene lado en la historia, es una candidata de centro-derecha, no hay dudas de eso, no, no, de centro, en la mejor de las hipótesis, eh, pero fue una, una senadora muy importante en la CPI de la pandemia, entonces no me parece que ten, tendría ningún sentido apoyar a Bolsonaro. Entonces, por más que su partido elija apoyar a Bolsonaro, eh, no me parece que ella personalmente va a hacer eso y fue lo que habló ayer. Dijo yo voy a respetar lo que los partidos son cuatro partidos que hacen parte de la coligación de que ella hace parte y ella dijo, dijo voy a aceptar eh, lo que decidan pero yo personalmente tengo una historia y voy a hacer valer esa historia no voy a tengo tengo un lado en la historia. Eh, Ciro Salió diciendo que está consternado, está como mareado, tonto con lo que pasó. Es un poco bizarro pensar en eso porque él estaba viendo lo que pasó y, y en grande parte ayudó lo que pasó porque hizo críticas muy fuertes a Lula. Entonces, pero en su, en su manifestación ayer, eh, dijo algo que parece que indica un miedo de que el, Bolsonaro, el bolsonarismo crezca cada vez más y algo como una responsabilidad. La última vez se fue a París. Puede ser que ahora eh, tenga más percepción y tome una parte en la historia, porque es más grave ahora, Nahuel, porque en 2018 era grave, Elegimo, elegimos Bolsonaro. Pero ahora, si Bolsonaro es electo, Va con una, una fuerza muy grande en el Congreso. La izquierda va a tener una, una parte muy pequeña para oponerse. Y va con muchos senadores, con muchos gobernadores. Como sonar se si elige ahora. Estamos diciendo que va a tener una fuerza que no, no tenía en 2018. No va a tener pandemia para, para enfriarlo enfre, un poco, ¿no? Entonces es un senado...